Les saluda Henry Pineda y les invito a suscribirse a mi canal. En la versión 2014 de Photoshop incluyeron un filtro que se llama fuego o llama. Y en ese trabajo ya adelantado lo que es el fondo, el de lo que es el texto, voy a centrarme de manera directa aquí en el panel de capas. En la palabra fuego voy a dar clic derecho y vamos a poner esta opción que dice crear un trazado de trabajo voy a ocultar la capa de texto para poder ver exactamente el trazado al cual nos estamos haciendo referencia voy a dar eh, voy a crear una nueva capa y sobre la nueva capa me voy a filtro interpretar llama o fuego si nos sale un mensaje vamos a dar clic en ok y ahí tenemos básicamente muchísimas opciones para poder trabajar con ella nosotros vamos a elegir lo que es luz de vela vamos a poner aquí en anchura vamos a poner un valor de 30 para poder cambiar un poco más y acentuar más ese efecto que tenemos acá en la parte inferior podemos darle una calidad a, la, a este efecto que queremos acá nos vamos a avanzado voy a reducir un poquito más la turbulencia voy a darle un poquitito más de punta aquí a las opciones que tiene este fuego voy a bajarle un poco más la opacidad simplemente estoy trabajando con valores para poder llegar al efecto que nosotros querramos en estilo de de, de llama vamos a poner lo que es violento esperamos un ratito hasta que se cargue y aquí yo puedo randomizar las formas y puedo aumentar un poquitito más las formas que estas sean necesarias por defecto viene el valor de 1 pero le puedo poner el valor que yo quiera y así vamos a ir trabajando hasta lograr el efecto que queramos simplemente esto es genial esto es espectacular